Mi nombre es Yomar Roy Sabaré, soy representante de la Comunidad ura Kidó Chocó. En la Comunidad Ura hay 32 artesanos. En oficio de Shakira, es tradicional que vienen de ancestro. Los mayores vienen compartiendo con los adultos, jóvenes y niños, para que los niños y jóvenes sigan conservando la cultura ancestral no solamente transmite conocimiento, sino que genera un ingreso para sobrevivir. En este aislamiento estamos trabajando en casa.